Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Eh, nada, comentarte dos cosas rápidamente. Primero de todo, como puedes ver, tengo un nuevo set de grabación, pero esto es lo de menos. Coméntame en los comentarios a ver qué te parece. Y segundo, y lo más importante de este vídeo, es que como bien sabes, hace un tiempo hemos empezado a hacer sesiones de trading en vivo, donde operamos eh, en vivo, en real, eh, con nuestros alumnos y también con con quien quiera venir a estas sesiones, uh, para que podamos aprender, para que vosotros podáis ver cómo operar con las herramientas de volumen y el order flow. Este último directo que hemos hecho hace un par de días, uh, creo que ha salido muy buen contenido y a continuación me gustaría hacer un resumen de las entradas que hemos hecho, Claudio y yo, en este directo. Hemos estado más de 100 personas en el directo y hemos explicado esas entradas. Como digo, uh, en vivo, en directo y con todo lujo de detalles. Así que si uh, estás suscrito a nuestro canal o si es el primer vídeo que ves en nuestro canal, pero estás interesado en aprender a operar con indicadores de volumen, con order flow, entender cómo funciona el volumen en los mercados financieros, eh, te recomiendo mirar este vídeo. ¿vale? Son dos entradas que explicamos. La entrada de Claudio hecha con uh, la lógica del mapa de liquidez y otra entrada mía en la cual... Eh, he podido conseguir con el primer contrato 135 dólares de beneficio y con el segundo más de 300 dólares de beneficio vas a poder ver eh, en directo paso por paso explicado esta entrada eh, el momento de entrada el desarrollo todo además en este vídeo comentamos el próximo webinar que vamos a impartir el día 10 en el cual vamos a explicar meternos de lleno con el tema de operativa con la herramienta de volume profile vale así que si te gustaría participar en este webinar mira el vídeo hasta el final te dejo el enlace con todos los detalles acerca de este webinar en la descripción de este vídeo y nada espero ver tus comentarios sobre el set sobre el vídeo en sí venga vamos con el contenido bastante presión vendedora de momento Sí, la tenemos. Yo acabo de entrar en compra. Acabo de entrar en compra, aquí, en contra de tendencia. Sí. Vale, perfecto. Estoy viendo que me, me he apurado demasiado al momento de la noticia. A ver si el mapa de liquidez me muestra que exista el vacío. Eh, minutos. <ríe> sí, estamos a escasos minutos. Me estoy fijando mucho en el mapa, eh, que no se me ponga negro. Voy a compartirlo así rápidamente mientras... Te comparte, sí. Mientras gestiono... A ver... Aquí peleándome con la ventana... Para que la podamos ver... A ver... Eric... Te voy a quitar la pantalla, un segundito... Uh -huh. eh, vale... Estoy aprovechándome que está reduciéndose, a ver, estoy mirando también aquí por otro lado que el mapa no se me ponga negro, estamos a un minuto, ¿eh? Y la noticia eran dos, de funk tenía y la del PMI, la del PMI es bastante grande. Estoy viendo esta zona de aquí, a ver que no nos presente resistencia, me estoy aprovechando, fijaros de toda esta densidad de volumen que se me ha concentrado aquí en la parte baja, ¿Vale? Y también cómo vamos decayendo. Estoy viendo como zona objetivo el testeo de este volumen que podamos tener aquí en la zona. A ver... Claudio... Sí, se me pone eh, bastante negro. Dime, dime. Claudio, sí, perdona que te, que te interrumpa. Es que es magia, porque veo que acabas de, acabas de hacer una entrada, es, a, acabas de quitarme la pantalla y veo como el número de gente... Y está viendo el directo, ha subido de repente. O sea que es magia de Hogwarts. O sea que, ¿Cómo, ¿cómo puede ser esto? O sea que, ¿cómo puede ser que YouTube sepa que acabamos de hacer una entrada y nos está recomendando más? ¿O, o qué pasa aquí? Bueno, nada, simplemente, hoy estoy muy, no sé, hoy estoy muy sensible con, con, con, con, con el tema de los datos, ¿sabes? Con el tema de ver porcentaje de suscripción y ver los participantes, no sé. Tengo el stop a 8 ticks. voy a tratar de buscar la salida a 16 ticks. De momento veo que en el mapa de liquidez la noticia no está generando mucho impacto. Esta zona de as que estoy viendo aquí eh, no quiero ya que sea recuperada a mi contra y estoy viendo un ratio 2 a 1 para enfrentarme al movimiento contra tendencia. Aquí está el origen de todo este volumen que ha desarrollado el movimiento a la baja y de momento no veo impacto en la noticia. Sí que veo ver, porque... alguna liquidez que está apretándome bastante sobre el precio aquí en la zona. Fijaros cómo se está concentrando ASK aquí sobre este punto. Y uh, si veo mucha más dificultad, al estar contra el movimiento, contra la tendencia, voy a, voy a cerrar la, la operación. No, es que no me interesa que perdamos aquí todo este volumen comprador que tenemos en la zona Hemos desarrollado muy bien al alza y mm -hmm. 8 tics apoyando. Sí, esta zona. Vamos a ver 11 ticks la salida, pero no me interesa ya perder todo este volumen comprador que hemos inyectado aquí en la zona. Me interesa que podamos aquí sostenerlo. Es una contratendencia. Pero no. Ha estado a punto de rozar la salida. He entrado justo en este momento. Fijaros aquí eh, toda la concentración que tengo. Eh, luego hemos venido, hemos rechazado todo este volumen. Fijaros cómo va decayendo el volumen BID. Y aprovechando ese momento de debilidad para la operación Scalping. Ok, ya me la ha dado. Muy bien. ¿Cuántos ticks han sido? 9, 10, 11. 11 ticks. Bien, bien, bien. Eh, os muestro el mapa de liquidez viendo aquí en la zona. Fijaros, el momento de la entrada, eh, estamos viniendo con el precio, tengo toda esta liquidez eh, que es la zona de absorción que hemos visto antes, hemos conseguido atravesarla, la hemos rellenado, hemos absorbido de nuevo y aquí en el momento de la recuperación es cuando ha sido el momento de la entrada, eh, tratando de buscar pues eso, un pequeño movimiento a favor, eh, en contra de la tendencia, aprovechándome de toda esa debilidad que se había generado Aquí con la liquidez que, que estaba presionando y eh, una excusa, un momento para poder buscar eh, una contratendencia, puesto eh, está todo el volumen entrando vendedor al mercado, desarrolla muy bien el precio y simplemente aprovecharnos de ese, de ese momento de debilidad que ha habido, ese momento de debilidad eh, para ver esa, esa operación en contra de la tendencia, vaya. A ver si practicamos, a ver si practicamos un poco de. Practicamos un poco de inglés también de paso, señores. <coughs> Unos 30 de stop. A ver si me la llevan. Muy bien. Muy bien. Todos concentrados. Sebastián, ¿a qué precio entras aproximadamente? ¿Quieres copiar, Sebastián? voy a ser muy, muy, muy uh, agresivo con, con, el, uh, con la gestión de esta entrada. O sea que voy a uh, como podéis ver estoy moviendo rápidamente estoy acercando uh, estoy acercando el stop loss lo más rápido posible para poder uh, poner la, la operación a break even cuanto antes. Ya tenemos uno a uno así que podemos ir poniendo el, el parcial. Voy a ver si a lo mejor consigo más de 1 a 1 en esta entrada porque me gusta la dinámica. Está rechazando muy bien. Tenemos 1 a 1. Colocamos break even y seguimos con esta operación. A ver si conseguimos más de 1 a 1. Ya realmente ya lo tenemos. Vale, unos 35 ticks con la primera entrada. Tenemos el qué bien puesto. Estaría bien ver por la cinta órdenes grandes de compra, ask. Ask y superiores a 50 contratos, esto estaría bastante bastante bien. Vosotros mismos podéis apreciar el ratio de beneficio ya, ya lo tenemos. Listo. Felicidades, Claudio. Felicidades, Eric. Felicidades, Copy Trading. Por si alguien ha uh, hecho la misma entrada. Como dice TraderNow, dale like al vídeo si no, Eric se enfada. <ríe> Está comentando. Darle like el... al vídeo si no, Eric se enfada, joder. Eso es verdad.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 hacer un webinar, el cual vamos a impartir eh, la semana que viene, el día 10. ¿Cuándo? ¿vale? Oh, el, el, ¿El 10? O el sea, 10. Ahora os pasaré por, por el chat el enlace para que podáis apuntaros, si queréis asistir, porque solo habrá 100 plazas. Es el jueves este, de, la, de la semana que viene, ¿eh? Correcto. A las 6 de la tarde, si no me equivoco. Ahora os, paso, ahora os pasaré el enlace. Entonces, como digo, eh, es un webinar en el cual vamos a resumir y estructurar los puntos más importantes y el contenido más importante que eh, debéis conocer, que debéis aprender, si queréis utilizar eh, Volumen en vuestra operativa. ¿vale? Si queréis aprender a operar con el perfil de Volumen, una de las herramientas que yo utilizo a diario. ¿vale? Como he dicho antes, habrá solo 100 plazas ¿vale? y en este webinar, eh, además, os vamos a contar una iniciativa, una cosita guay, que estamos planeando hacer a finales de, del mes ¿vale? o principios de julio a lo mejor entonces, mm. os paso ahora el enlace y eh, lo único como digo, no en esta página os la acabo de compartir en esta página podéis ver los detalles ¿vale? y podéis también apuntaros no no uh, por favor, si de verdad queréis participar, eh, si queréis que uh, que, eh, que revisemos juntos uh, algún que otro caso práctico, ¿vale? Uh, que lo revisemos a fondo para que podáis uh, aprender, ¿no? A vosotros también ejecutar ese tipo de entradas que, por ejemplo, acabamos de hacer ahora. Eh, es importante que los correos que os enviemos no aterricen en spam. ¿Vale? Entonces... No esperéis hasta el último momento para apuntaros y en cuanto os apuntéis, por favor, verificar que el, nuestros correos eh, llegan a, a la bandeja de entrada. ¿vale? Ni a promociones, ni a notificaciones, si sois usuarios de Gmail, sino la bandeja de entrada principal. ¿vale? Es importante porque, eh, ya os digo, uh, siempre enviamos uh, algunos correos recordatorios, por ejemplo, en que, para que no perdáis el evento. Y también os enviaremos por correo electrónico el enlace para que podáis acceder. ¿vale? Entonces, es súper importante que el correo sea válido ¿vale? y que no se vaya al spam. Así que verificarlo por favor. Y si se fuese a spam o correo no deseado, eh, con agregar el remitente a la lista de remitentes conocidos, ya recibiréis el resto de correos. Entonces, si os va, eh, le, le pegáis un vistazo. Manuel, un abrazo. César, eh, más 17 en el ES. ¡Bien, César! ¡Bien! Me alegro. ¿Dónde, ¿Dónde has entrado, César? Los compañeros de YouTube. Yo sigo leyendo vuestros mensajes. Quiero ver ¿Ahora quién se ves? había apuntado ya. ¿La uh -huh. pantalla? ¿Veis la pantalla? Correcto. Sí. Ahí, ¿ves? Lo pasa que ese menos 3 es que tiene un error con, la, con, las, con, las, con las entradas y digo, venga, cierro menos 3 y luego le vuelto a poner ahí. Y me he anclado detrás de. ¿Dónde ese bit. estaba el stop? Aquí. Ah, muy bien. Aquí me he anclado detrás de, de detrás de todo este bit. Y luego he cerrado porque aquí, como veía que había intensidad de bit, pues yo cierro y entonces en más 17.